Un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Celis, miembro del Consejo Directivo de Asanso con sede en Medellín. La Universidad es de la Ciudad de Medellín, con quien se hizo el proyecto de diccionario vocabulario de salud, como lo ven aquí. En el año 2018, la Universidad CES, en reconocimiento a Sanso, entra en contacto con el director Roberto Escobar y nos invitan a participar. Querían conocer cómo era la situación en cuanto a accesibilidad en salud, dado que era muy preocupante y había pocas herramientas para una comunicación efectiva en este ámbito. Además, el pago costoso de los intérpretes de lengua de señas... Hace que se proponga un trabajo en conjunto con ASANSO como un cronograma y tiempos establecidos para diseñar y luego publicar un insumo a la comunidad sorda colombiana. Se inició diseñando el plan de trabajo con aspectos claves. Se pasó al Ministerio de la Ciencia y Tecnología quienes estudiaron la propuesta. Ganando este espacio se inicia el proyecto en el año 2019 hasta el año 2022 cumpliendo con el plan y cronograma establecido. Dentro de la organización, los primeros pasos fueron recoger información y analizarla por profesionales de la salud, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc., quienes analizaron los datos incluidos, Roberto Escobar, y escogieron estos datos y los documentaron. Más adelante fue con los intérpretes de lengua de señas, preguntándoles cómo se sentían al prestar un servicio en el contexto médico. Información que también sirvió de insumos, teniendo ya una vista clara desde las diferentes miradas. Se entró a analizar toda la información recogida y sacar los aspectos más relevantes y proponer unas 150 palabras del vocabulario de salud que no estuvieran en los tomos editados por Fenascol. Cuando ya se realizó todo esto, se invitaron a cinco líderes sordos de Medellín y otros cinco de las regiones quienes fueran personas empoderadas y con identidad sorda y experiencia en lengua de señas, además de dos personas sordas lingüistas, más cuatro intérpretes de diferentes partes del país, para un equipo de 16 personas en total, además de los profesionales de la salud de diferentes especialidades. Iniciando en marzo del 2020 antes de pandemia Realizando anteriormente las etapas descritas de Como los grupos focales, análisis de datos y elección de vocabulario Además de talleres, investigación, conceptualización de las palabras escogidas Con profesionales de la SES y ASANSO Aportando desde la lingüística y la lengua de señas Uniendo estas grandes fuerzas se hace un video del concepto en lengua de señas Este se envía a las asociaciones de sordos del país quienes hacen sugerencias y correcciones después de tener esta nueva información se procede a invitar a los profesionales y lingüistas a reunirse con cinco líderes sordos para apoyar el proceso de consenso y validación de la traducción del español a la lengua de señas luego se entra en la etapa de elección de los modelos para realizar la grabación final de estas 150 palabras junto con el concepto de la misma, siendo una aplicación valiosa que se puede descargar y tener en un formato digital. Se encuentran allí tres categorías, palabra, concepto en lengua de señas, y por último, una herramienta en donde aparecen sus datos personales, además de una corta historia médica arrojando un código QR. En el momento de una cita médica, usted le puede pedir al médico que por favor con su celular escanee el código para que él acceda a la información de los datos suyos que le va a pedir el sistema de salud, permitiéndole atenderlo fácilmente. Ya después de bastante trabajo pudimos dar fin este año al proyecto, el cual fue un duro trabajo en cuanto a investigación, documentación, análisis. En realidad no fue fácil. Fueron tres años de compromisos para hoy tener este gran logro que incluye conferencias, movilización, incidencia ante el gobierno nacional, ministerio, secretarías, para que puedan dar a conocer esta app y llegue a ser de utilidad para todos, que las personas sordas, su cultura, sea legitimizada en los espacios de accesibilidad en pro de una mejor calidad de vida. Gracias.